Un misterioso hombre con tres caras, que pertenece a la policía secreta. Esta vez puede que el enemigo sea Amuro. ¿Por qué habéis hecho esto? Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Detective Conan! El caso el cero. cero. Para mí, hay cosas que hay que proteger con la vida.